El emprendimiento se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía. En Radio Maipo Online Comunitaria, le indicamos la hora. 16 horas y 26 minutos. A continuación, el espacio de nuestros socios colaboradores, quienes hacen posible que Radio Maipo Online salga al aire y cumpla con su misión comunitaria. Servicios de Contabilidad e Impuestos, José Figueroa. Contáctenos al número más 569-6646-7083 o escríbanos al correo electrónico jfigueroag.com FEM.Uchile.cl Servicios de contabilidad e impuestos José Figueroa Al servicio de nuestros clientes Verdulería de la Feria a Tu Casa Variedad en frutas y verduras Directo desde la Chacra Precios de Feria Su pago lo puede realizar en efectivo Red Compra y Transferencia Reparto gratis a domicilio En Maipo, Win, Paine y alrededores Consulta valor adicional de despacho a Isla de Maipo, San José de Maipo y Región Metropolitana. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, de la Feria tu Casa, en Instagram, de la Feria tu Casa, guión bajo delivery. Además... Solicite la lista de precios al fono contacto WhatsApp, más 569-7517-4063. Ubicados en Juan Bellalta, número 2866, Villa Valle del Maipo Buin. Lo mejor en fruta y verdura a su hogar, de la feria a tu casa. Windor, ferretería térmica, en este mes de febrero le entrega la siguiente oferta. Siding fibrocemento, a solo 5.990, iba incluido, color oregón, hasta agotar esto. Visítanos en Panamericana Sur, kilómetro 32, lote 4, comuna de Buin, Caletera Oriente, a 200 metros de la Rotonda Los Guindos. En Instagram y Facebook como Arroa Buindor Ferretería Térmica. En la web nos encuentras como www.ventanaspaneles.cl WINDOR, FERRETERÍA TÉRMICA Problemas de salud, malas energías, problemas de amor, espirituales ¿Quiere saber de su futuro y su solución? Ha llegado con terapias alternativas la terapeuta Viviana Sanación Cuántica Angelical Reseteo Cuántico Origen Tarot Egipcio Terapéutico Fono Contacto Más 569 65 60 7504 Terapias Alternativas, Terapeuta Viviana. Este fue el espacio de nuestros socios colaboradores. Radio Maipo, la mejor compañía. Te invitamos a difundir tu negocio en Radio Maipo, siendo nuestro socio colaborador. Contáctanos al WhatsApp más 569-569.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 Radio Maipo Comunitaria y Radio Buin Alerta presentan su programa Zona Verde. Programa que te conectará con la conciencia social, vida saludable y un mundo más sustentable. Conducen Joana Letelier y Natalia Millamán. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Zona Verde. Para una vida sustentable, Zona Verde. Acércate a conocer nuestra ecotienda en Condel 1368 Local 7 Providencia. Visítanos en nuestro sitio web www.zonaverdespa.cl Tenemos una gran variedad de productos eco-friendly para tu vida sustentable. Abierto de martes a domingo y festivos de 11 a 20 horas. En Instagram nos ubicas como... Zonaverde Spa.cl Nuestro mail ventas arroa zonaverde spa.cl Nuestro número de contacto más 569 71 60 91 63 Para una vida sustentable, Zona Verde. Es en nuestro programa de Zona Verde, este espacio que fomentamos la sustentabilidad. ¿Cómo estás Natalia? Aquí desde la tienda, hoy día me tocó estar acá, en la tienda física, así que contenta, feliz, ansiosa de mostrarles muchas cosas que tenemos preparado para el capítulo de hoy. Para los que nos están viendo, pero para los que nos están oyendo, vamos a ir relatando paso a paso de lo que estamos haciendo y qué productos vamos a, ir a estar mostrando. Sí, de hecho el día de hoy, como dijimos el miércoles anterior, seguimos acá con Cari, nuestra invitada especial, que nos apoya en algunos productos sobre la cometiquería natural orgánica, y en el, en el programa anterior estuvimos ahí indagando lo que es la cometiquería natural, eh, qué tipo de opciones hay, y ahí algunas personas nos estuvieron preguntando y dijimos que íbamos a seguir este miércoles con el apoyo de nuestra querida Cari, así que el programa de hoy día también va a ser bien profundo y esperamos de corazón que les guste, que se motiven a, a, a utilizar esta cometiquería natural y como una opción también de una alternativa de vida. Y también invitamos a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra de nuestro fanpage de Zona Verde y de Radio Maipo, que nos escriban, nos pregunten eh, si tienen dudas, si quedaron con alguna idea de la semana anterior, o si les gustaría que Karina, como nos está eh, hoy día acompañando, les responda in, eh, preguntas que son importantes para ustedes, genial, con respecto a, tengo alguna, alguna piel sensible, quizás tengo la piel más grasosa, etcétera, etcétera, etcétera, y que te pueden apoyar, a, eh, a distinguir distintos tipos de productos. Así que el día de hoy, como Marcelo ya nos ha dicho, eh, nuestro programa también se va a repetir el día sábado, entonces para que a todos aquellos que les gusta y les motive la educación medioambiental, también está el día sábado a las 10.30 por Radio Maipo y Buena Alerta y por todos los canales asociados. Y antes de comenzar el programa de hoy, Marcelo, por favor, apóyanos a decirnos todos nuestros auspiciadores y toda nuestra gente que nos está apoyando a que este programa se pueda ver en más lugares y en más opciones. Así que, Marcelo, por favor, apóyanos en eso. ¿Qué tal, muchachas? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gusto saludarlas. Sí, porque hasta ahora tenemos nuestros medios asociados que están ya conectándose con nosotros. Bueno, usted sabe que Zona Verde sale todos los miércoles a las 16.30 horas por BuinAlerta.cl y RadioMaipo.cl, pero además se agrega Radio Fantástica Buin.cl con su señal Fantástica .cl. Además, se agrega FlorenciaRadio.cl, la radio de los 80 y 90 Anglo. También se agregan los eh, diferentes portales como Hoston Medios, JK Radio, Comunicaciones Digital, Talagante Radio y por supuesto la fanpage de Zona Verde. Así que también durante la semana estamos subiendo ahí también un poquito atrasado en esta época, pero los programas también a YouTube para que también eh, podamos también entregar. Pero los que sí están sí o sí son los de Spotify. Así que ahí también después que quede con gana el sábado de escuchar la repetición y si quedó con alguna duda, puede también ingresar a Spotify, Radio Maipo y busca Zona Verde. Y ahí encontrará a Joana, a Natalia y estas dos semanas también a Karina. Así que chiquillas, adelante con este Zona Verde. Gracias Marcelo, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, ya estamos súper contentos porque ya llevamos hartos, hartos capítulos con Natalia. Y vamos poco a poco eh, explorando el tema de la sustentabilidad. Y el día de hoy, antes de partir nuestro programa especial, quisiéramos, eh, a, quisiéramos hablar un poquito sobre y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el sur de Chile. Eh, para nosotros es algo bien importante eh, comunicar en este espacio porque tiene todo que ver con eh, la educación medioambiental. Sabemos que las temperaturas están aumentando cada vez más que el planeta Tierra poco a poco va aumentando su grado, eh, grado natural de, de la Tierra, que lo cual no es tan bueno para la biodiversidad, ni para la flora, ni la fauna, ni siquiera para los seres humanos. Entonces, si nosotros no tenemos conciencia medioambiental, no sabemos el, el, lo que puede causar una mala, una mala práctica, como por ejemplo un incendio forestal, entonces eh, eso apoya que el día de hoy estemos de verdad, ya llevamos, no sé, tres, cuatro días con esta emergencia y urgencia medioambiental, donde han fallecido personas, donde se han quemado lugares importantísimos de flora y de fauna, animales han tenido que arrancar, y la verdad estuvimos averiguando con Natalia por ahí las redes cuánto es lo que se demora la tierra en sí para, para regenerar todo este daño y la verdad no hay una respuesta porque tiene que ver con muchos tipos de... De, de factores como el factor de, de, de, de lluvia el factor también de temperatura el, el cuidado que tengamos nosotros como seres humanos porque nosotros somos los que habitamos esta tierra entonces al final de cuentas puede ser un par de años pueden ser décadas que se demore un lugar y un espacio en regenerarse entonces si lo llevamos a un nivel macro de verdad está casi toda la región del biobío está siendo afectada ya está llegando a muchos lugares cada vez más cerca, y hoy día, de hecho, la Ceremi, la Ceremi de Medio Ambiente ya dio las la alertas con respecto a la parte ambiental, o sea, que nosotros ya estamos siendo afectados al estar oliendo todas estas partículas que están en el medio ambiente, y eso sí o sí genera un problema en, en todo lo que significa la capa ozono. Entonces, es sumamente importante decirle a toda la gente que está acampando, que está de vacaciones, que le gusta la conexión con la naturaleza, cuidémosla, porque somos nosotros los únicos que podemos revertir esta situación. ¿sí? No sabemos cómo, cómo se causaron estos incendios, pero la mayoría, la mayoría de los incendios forestales son por causa del ser humano. Entonces también es ser súper conscientes de eso, de poder empezar a tomar prácticas eh, con respecto a, por ejemplo, zonas de, para dejar la basura, eh, zonas donde poder hacer fuegos, eh, zonas con respecto a poder fumar o no fumar, eh, lugares para poder generar tu gestión de residuos, o sea, empezar a tomar conciencia de que todo lo que quede ahí que no fue natural, puede tener un impacto, puede generar un efecto lupa, puede generar un, un, una activación de un punto, y ahí comienza todo el fuego completamente. Entonces, es empezar a tomar conciencia de nuestras acciones. Nosotras todas las veces, de todos los programas, decimos pequeñas acciones generan grandes cambios. Y estas acciones, tanto positivas como negativas, lo generan también. Y hoy día lo vemos ya súper fuerte, ...en una realidad en el sur de Chile. Así que le damos toda la energía a toda la gente del sur... Eh, ...aquí estamos también apoyando, estamos comunicación con algunos proveedores... ...que tienen su, por ejemplo, Naturel, que nos provee la miel, polen, propóleo... ...fueron afectadas los lugares donde estaba la abejita... ...se tuvieron que trasladar gracias al universo, no afectó absolutamente nada... ...ni ella, ni su familia, ni las abejitas... Pero así tenemos un montón de proveedores que vienen del sur, que tienen sus cultivos orgánicos, donde hacen sus comitiquerías, donde hacen sus eh, productos y son afectados por todo este medio ambiente, o sea, por todo este incendio. Natalia, algo que, que comentar eh, en este momento y, y Karina también puede puede decir. Sí, mira, que, para, también quiero, yo me quiero sumar. Eh, diciendo eso yo creo que siempre lo hablamos con respecto a lo que es la toma de conciencia y cómo yo me relaciono con el medio ambiente, creo que eso es súper importante. Aquí hay como, salen a la luz varias situaciones que eh, quizás en el día a día las pasamos por alto, pero el hecho de manejar nuestros propios recursos partiendo en casa... Eh, y esto, lo, si lo miramos a gran escala, nos damos cuenta que hay, que hay un mal manejo de nuestros propios recursos naturales. Es por eso que tenemos todo este, este caos ambiental también, y netamente generado por el ser humano. O Entonces, sea, aquí es como el llamado a atención que también nos hace la naturaleza: es que hay basta, o sea, ya no nos podemos hacer los locos. Y miremos bien y tomemos conciencia de qué acciones podemos generar para así mantenerla. Con respecto a los incendios hay como varias como opciones que se pueden hacer eh, como para prevenirlo. Yo no decía evitar eh, en lugares que tú sabes que están muy secos. Y lamentablemente hemos pasado por varios eh, años con baja cantidad de, de agua en lugares que están muy en sequía. Que también suma y aporta a que el incendio sea mucho más rápido y pueda, no se pueda contener tan fácil como lo hemos visto estos días, que ha sido desgarrador ver esa cantidad de hectáreas quemadas, de ver cómo las casas se queman, la gente corriendo, los animales y todo eso. Entonces, es como, por favor, para y observa a tu alrededor y que puedes contribuir, independiente de dónde estés, si estás acá en la ciudad, si estás en un lugar donde no pasa absolutamente nada, pero te cuenta igual te afecta. Eh, el hecho de cómo nos estamos relacionando con nuestro medio ambiente, es por eso que para nosotras es tan importante generar este tipo de iniciativas, de generar estos espacios eh, de zona verde, aquí donde entregamos información, son pequeños granitos, pero que a la larga pueden ir sumando y generar una mejor gestión del manejo de nuestros propios eh, recursos naturales. A ver si la Karina quiere aportar algo más ahí sumarse y que hay otro es que si pueden correr la cámara porque la veo hasta la mitad. Eso. Sí, eh, bueno primero hola eh, saludar a, a todos y todas aquellas que nos están escuchando que nos están viendo hoy día volver a agradecer el espacio de poder estar y compartir con ustedes nuevamente de poder tener eh, somos bendecidos en este espacio de poder dar nuestra opinión de poder eh, reflexionar sobre situaciones que estamos viviendo y que nos están ocurriendo. Entonces, frente a eso es imposible no parar, reflexionar y volver a mirar todo lo que está sucediendo en nuestros bosques, todo lo que está ocurriendo en el sur de Chile, y lo que nos afecta, el desequilibrio que provoca esta cantidad de incendios, el comprender además que el sur es bendecido frente a todas los elementos naturales que tiene su agua, su aire, su vegetación, cada elemento que la naturaleza nos entrega ahí es beneficioso para nosotros y para nuestra salud. Los árboles que son nativos de esos sí. espacios también ahí ojo con eso, que cómo vamos plantando, reforestando cosas que no son de ciertos espacios y que provoca un desequilibrio en esos espacios naturales también. Eso también es un elemento súper importante de reflexión, pero a la vez que es un poco lo que nos mueve en la conversación de hoy, es que ahí están esos recursos naturales que la naturaleza los tiene para ayudarnos, para bendecirnos con su salud, con su energía, con sus principios activos que están sabia, que están ahí para que nosotros los tomemos y los llevemos a nosotros. Entonces, el no respeto por ese medio ambiente, por el cómo yo planto o corto o saco, provoca estos desequilibrios también. El que yo venga y ensucie o consuma y bote de todo, también provoca ese desequilibrio. Entonces, lamentablemente, estos, estos momentos tan dolorosos nos llevan a ese pensamiento, al, por favor, no más. O sea, como dice la Nati, la madre naturaleza nos está hablando, en este momento está eufórica y enojada, entonces como miremos, seamos más conscientes día a día, enseñémosles a nuestras niñas y niños el cómo cuidar, el cómo respetar, ya eh, como parte de la reflexión. Y desde ahí empezar como en esta otra conversación, como les decía que tenemos hoy, es justamente como estos elementos naturales, esto que nos entrega nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, es para nuestros beneficios, es olvidarnos y eliminar estos químicos que nos enferman, que nos enferman no solo a lo mejor con una alergia, o con un algo rojo, sino que nos enferman ya hasta a veces cosas aún más graves, ya sea un cáncer, una psoriasis, o situaciones que nos van además intoxicando y que podemos rápidamente cambiarlas por estos elementos supernaturales y orgánicos. Sí, Eso. sí, de hecho, el concientizar es parte importantísima de, del propósito de nosotras y por ende también el poder eh, trascender a través de esta concientización. Entonces, es súper importante que empecemos a notar, a, a cuidar que estos recursos no son eternos, que se van regenerando, que les cuesta la regeneración, que son tiempos de eso, y que nosotros como ser humano a veces aceleramos procesos o... o generamos eh, como decía Karina, como su, su forestación por, para hacerlo rápido, y poniendo otros tipos de especies, alterando la biodiversidad natural. Entonces, es empezar a tomar conciencia de eso. Y la invitación es a todos, si nos estás escuchando, si trabajas en, en algún proyecto social, en la comunidad, o a veces en algo muy personal, eh, desde tu lugar nota en qué puedes contribuir, escucha las fundaciones que están apoyando en el sur, están diciendo lo que requieren, eh, posterior a esto va a venir todo lo que significa la recuperación de los lugares verdes, entonces va a venir todo un trabajo posterior de limpieza, de, de volver a empezar, de volver a pararnos, entonces es desde tu lugar cómo puedes aportar, y por ende también eh, apoyar a las generaciones futuras que son las que van a continuar este camino a que también empecemos a respetar todo lo que está a nuestro alrededor. Y parte de lo que vamos a hablar hoy día y que la continuación de la conversación es de la cosmetiquería natural, tiene todo que ver con eso, con respetar lo que la naturaleza nos ofrece y con eso tomarlo para nosotros y poder eh, usar los beneficios de esto y luego de eso conectar con hacia afuera, cómo lo volvemos a y a inyectar en este proceso natural de circular ¿sí? y antes de ir profundo a esa conversación agradecemos también a la gente que nos está escuchando en este momento que nos está viendo a través de nuestro fanpage y a través del fanpage de Radio Maipo de ahí nos mandan saluditos Claudina Ledelier, Elizabeth Ledelier, ahí nos están apoyando, nos están diciendo hola, saludos, las fieles, saludo, hola, fieles <ríe> ahí siempre, gracias, gracias por su mensaje, y bueno, la invitación el día de hoy, aparte de, bueno, ver de qué manera podemos empezar a incorporar esta rutina eh, natural a todo lo que es cosmética, ¿sí?, también un poquito en cuál va a ser mi paso a dar con esto que está ocurriendo en este momento, que ya lleva varios días, y de qué manera podemos aportar, ya sea hacer un cambio de, de, de mirada, de voy a apoyar, hay gente que va directo a, eh, a apoyar al sur, hay otros que a, apoyan a través de las fundaciones, etcétera Hay distintas maneras de hacerlo, y esto es el paso para comenzar a tomar conciencia de lo que puede venir y a todos los que están en, ya en la comunidad, trabajando en la política y lo que sea, la invitación de nosotras es, generemos conciencia en un desarrollo sostenible, generemos empresas, y generemos comunidades sostenibles, y para eso requerimos de verdad potenciar la educación medioambiental, así que la invitación, y aquí estamos también nosotras, para poder llegar a distintos lugares, distintos rincones, y poder empezar a concientizar a la gente, que es la que hoy día estamos para poder crear un resultado distinto y un abrazo gigante a toda la gente del sur sí para que continuemos en en este en esta reconstrucción nuevamente de nuestro país sí Karina eso enviar amorcito para allá yo creo que lo primero que podemos hacer es justamente eso tenernos en nuestro pensamiento tenerlos en nuestro corazón enviarles harto amor harto, harta fuerza para estos momentos y eso, ¿sabes que Yo me voy a volver más draconiana, sí, yo creo que no es una invitación, yo, yo creo que ya es una exigencia, ya es como ya, es momento de ponerse es la ahora. camiseta, es el hora es el momento de empezar a hacer cosas, y en este mínimo, elementos que van haciendo cambio en nuestra vida, vamos a generar grandes, eh, pasos a nivel de nuestro país también. Sí. Así que no hoy, sí, hoy día es es soy dragoniano, hoy día no soy invitación, sí. somos los 100. Nosotros hace rato estamos ya, pues, ahora, es ahora. Es ahora. Es ya. Aquí y ahora. Bien, entonces, ahora ya con toda esta, esta reflexión, eh, iniciamos nuestro capítulo de hoy, nuestra continuación de lo que es la cosmetiquería natural y orgánica. Natalia, bueno, va a estar ahí, eh, intermitente, porque está ahí en la tienda, hay gente que va en la tienda en este momento, pero también nos va a aportar en algunos productos, y por ende también nos va a mostrar en algún momento eh, algunas alternativas que tenemos para el Día del Amor, con respecto a eh, un regalito que sea sostenible, que sea natural, que sea circular, y que por supuesto se lo dediques a esta persona que amas, que puede ser a ti mismo como a un otro, es el día del amor, es festejar el amor en todas las figuras, en todas las formas, sí que le llamamos San Valentín, que de cierta manera se conecta con la, el amor de pareja, pero para mí tiene que ver con un amor en todas las facetas, ¿sí? como el amor propio, y por eso vamos a conectar con lo que Karina nos trae el día de hoy, y para enlazar el capítulo anterior, Karina, haz un resumen con respecto a la cosmetiquería ah. natural, ¿sí? lo que te dedicas tú en, en, este, en la cosmetiquería natural, y también, eh, ¿qué tiene de distinta esta cosmetiquería natural con la, la normal, la que conocemos nosotros, la que está la quizá en la farmacia, la industrializada? Ya, perfecto. Me presento nuevamente para aquellas y aquellos amigos que no nos pudieron escuchar la semana pasada. Mi nombre es Karina y soy profesora de alma, de vida, y dentro de este mundo comencé en este descubrimiento de cómo ir rescatando lo que la naturaleza nos entrega para ayudar a nuestra alma, a nuestra emoción, a nuestro corazón y a nuestro cuerpo, a través de tener una vida saludable. Y frente a eso es que en este descubrimiento comenzamos con estas distintas líneas de hierbas para consumir, de hierbas a través de distintas infusiones, y dentro de eso también el descubrimiento de la cosmética natural, la cual además tiene eh, palabras súper claves, y una de esas palabras claves justamente es que son sostenibles, es que son ecológicas, es que son saludables y es que son éticas. Yo creo que esa es la palabra que además vamos a repetir como mantra el día de hoy: que es cómo vamos utilizando estos elementos que la Madre Naturaleza nos regala éticamente para nuestro cuidado y nuestra salud. Y qué ocurre justamente entre la cosmética natural y la cosmética indis ah, industrializada. Gracias. <risas> es que. No existe muchas veces esta relación entre lo sostenible, entre lo ecológico y entre lo ético. Mm. Y entonces además dañan nuestra salud, porque le integran elementos tóxicos que son para que se mantengan durante más tiempo, para producir más rápidamente, como, entonces como produzco rápidamente, saco, exploto le he hecho químicos para que dure, para que se mantenga el color, para que el aroma se sienta rico y se mantenga durante el tiempo, siendo que olvido que ese elemento, esa cosmética, la voy a utilizar en mi piel, que es nuestra primera protección del cuerpo, o la voy a utilizar para oler quizás, para eh, nuestra salud, que sé yo, entonces uh -huh. nos van enfermando. ¿ya? Entonces eso es como lo primero, el cómo esta diferencia que existe entre los químicos y los elementos naturales que tienen estos distintos productos. Uh -huh. Y, por ejemplo, la, la idea de la cosmética natural es cambiar estos elementos tóxicos que traen ya por elementos más naturales. Entonces, por ejemplo, hay mucha industria, que yo creo que ustedes deben reconocer, que hablan de los parabenos, de los aluminios, ya del sulfato sódico, que son todos estos ingredientes que traen las cremas, los champús, que son dañinos para nuestra piel. Ahí está o para nuestra salud. Ahí está, por ejemplo, cuando yo utilizo una crema y me da una alergia y me salen granitos o me pongo muy muy roja, es porque justamente mi piel no tiene la tolerancia a esos elementos químicos. Entonces, ¿qué hace la cosmética natural? toma justamente las semillas, las hojas, las ramitas de distintas hierbas o arbustos y los transforma ya sea en aceites esenciales, ya sea en aceites como más mantecosos, que son las bases justamente de la cosmética natural. Desde ahí nacen, nacen desde justamente estos aceites, nacen desde la manteca de carité, la manteca de cacao, o por ejemplo la... La cera de abeja, que también uh -huh. para aquellos veganos puede ser una cera de candelilla, una cera de soya. Entonces, de ahí va tomando estos elementos que tienen estos otros productos químicos y los cambia ya por estos otros productos más naturales que vienen como desde estos elementos. Semillas, ramitas tallos, hojas, etcétera, uh -huh. ya que pueden ser. Eh, que pasan también por procesos, pero son procesos respetuosos además de ya sea la plantita, ya sea el arbolito. Sí. ¿Ya? sí, de hecho al decir que son sostenibles, justamente eso es de qué manera yo tomo el beneficio de la flor, de la planta y lo conecto y extraigo el aceite, extraigo... Eh, la, o lo pongo de cierta manera a hervir para poder sacar las potencialidades, etcétera, Sus principios activos, todos estos elementos que trae cada uno de estos aceites, o sea, cada uno de estos elementos para potenciarlos y ahí también está este otro aprendizaje del cómo yo tomo un algo y lo llevo a un producto para poder canalizar. Exacto. Y cómo, por ejemplo, yo tomo ciertos elementos y los transformo para, con aceites para que sean conductores en mi cuerpo. Y ahí hay todo un trabajo para ir cuidando tu piel y tu cuerpo. Sí, sí, de hecho, la semana pasada hablábamos, por ejemplo, que en algunos elementos se, se van, eh, hay, hay ciertas cometiquerías que toman, no sé, por ejemplo, la caléndula como parte súper importante en toda su producción. Hay otros que toman el aloe vera, etcétera. O sea, siempre va a haber como un, un alma de, de cierta planta o cierta flor que apoye a poder regenerar, a poder hidratar, a poder eh, mantener, nutrir, etc. Y a partir de eso van agregando los otros tipos de elementos para que sea un elemento que sea fácil de manejar, que sea sostenible, que sea duradero, que no te genere otro tipo de alergia, otro tipo de eh, eh, connotación física. Eh, obviamente todo esto es parte de ir, de ir también testeándote a ti mismo y chequeando, hablábamos sobre el conocerte también, sobre cómo yo identifico, cómo yo sé qué, qué es lo que me está ocurriendo, qué tipo de caspa tengo, qué tipo de piel tengo, y empezar a reflexionar y hacerte preguntas. Entonces, ahora vamos a indagar un poquito sobre eh, qué alternativas hay para los distintos tipos de pieles. Por ejemplo, eh, si yo tengo una piel seca, por ejemplo, ¿qué... ¿Qué, tip, ¿Qué elementos son los que yo me tengo que enfocar o ver en esta cosmetiquería natural? Perfecto, como conversábamos la semana pasada, el primer consejo que quedó ahí es justamente para, párate y mira, es como párate sí. y siéntete, es como cómo es mi piel, qué es lo que requiero, qué es lo que necesito, ya, y desde ahí empezamos justamente esta conversación si yo tengo una piel seca, si yo tengo una piel grasa, o mi piel necesita, necesita cicatrizar, ahí es donde yo voy utilizando los distintos elementos. Entonces la idea de hoy día es profundizar en esta temática y entregar algunos tips frente a las preguntas que también eh, se realizaron en el programa anterior o que durante la semana también nos fueron llegando. Ya Entonces a todas aquellas amigos y amigas que estaban ahí muy atentos, que nos vieron después a través de las páginas o de Spotify, nos fueron haciendo preguntas, entonces hoy día un poquito ir profundizando eh, frente a esa temática, ¿ya? Uh -huh. Entonces, atento, primero mira tu piel, ve cuál es lo que requiere y toma un papel, un lápiz y comienza a notar. Porque, por ejemplo, cada producto, ya sea champú, ya sea crema, eh, tiene como base estos aceites, o tiene, aceites esenciales, o aceites aromáticos, como base. Entonces, si yo tengo algo así, por ejemplo, para piel seca, ¿ya? Eh, ¿qué? ¿Para dónde me voy a ir? ¿Cuál va a ser el aceite Karina, que me puede servir? Ajá. Karina, ¿te ¿Puedo interrumpir un poco? Hagámoslo un poco más sí, didáctico y nombremos los tipos de piel, porque nuestra piel es nuestro mayor órgano. Entonces, como para poder entender, tenemos como, no sé, se clasifican en la seca, piel grasa, piel sensible, piel normal... Eh, Describámoslo, ¿no? porque si la gente dice, ah, ya, pero no sé qué tipo de piel pero no sé tengo, qué, pieza... qué características, claro, qué características, y ahí vamos profundizando en cada uno. Porfa. Perfecto, ya tenemos primero, partamos de lo neutro siempre. <risa> tenemos la piel, se va ligando a lo que necesita frente a su pH. Ya, ahí están estas palabras como raras, entre pH, ácido, pH, y ahí como que de repente nos perdemos un poquito, pero frente al pH es como vamos descubriendo qué tipo de piel es el que tengo. ¿Ya? Las partes que más debemos siempre mirar es la frente, la nariz y acá abajo el mentón. Y ahí vamos a ir descubriendo qué tipo de piel voy teniendo. ¿Ya? Si yo veo que mi piel suda mucho en ciertos momentos en estos espacios, o que en estos espacios me salen granitos, me sale acné, es porque mi piel es grasa. ¿Ya? Ahí tenemos, nos vamos al otro extremo. Ya no tengo un pH neutro. Ahí ya me voy hacia el extremo de la piel grasa. ¿Por qué empezamos desde lo neutro hacia un lado hacia el otro? Porque la mayoría de las pieles no es solo una u otra cosa. Sí, es piel mixta, mixta, es piel de seca, algo vista, o es, es piel sensible a grasa. Entonces... Por eso vamos a hacer un poquito este juego como para movernos en esa escala, ¿ya? Sí, de hecho ya nos están llegando preguntas, yo las estoy anotando, así que háganos claro. más preguntas y vamos a ir apoyándonos con cariño. Perfecto. El otro extremo sería ya la piel seca, que justamente en estos mismos espacios, hablemos del rostro en este momento, Ya son cuando eh, tengo la piel muy seca, cuando necesito hidratarla permanentemente porque me tira, porque tengo grietas, porque a lo mejor se me descascara un poco, ahí ya estoy hablando de piel seca, en el rostro, en el cuerpo donde se nota más la piel seca? ya sea en mis manos en los codos ya también y como además que se, se da mucho que eh, la poca hidratación la hidratación es súper importante mm. para el cuerpo de nuestra piel, también va provocando que nuestra piel se vaya secando cada vez más entonces ahí requiere más emulsionantes para que no me moleste, porque además la piel seca lo que va haciendo es descascararse y te empieza como a picar, entonces a la vez va empezando a ser un poco más molesta. ¿Ya? Bueno, y desde aquí un poquito vamos partiendo, ¿y qué les voy a recomendar hoy día, por ejemplo, para aquellos y aquellas que tienen una piel seca? Ahí tenemos, por ejemplo, la bergamota, la lavanda, el geranio, la naranja, el inarilán, ya que son aromas además súper eh, ricos, sí. son un poquito más ácidos. Sí, sí, sí. Ya la lavanda, por ejemplo, la lavanda es una más dulce, pero a la vez tiene un pH un poquito más ácido, que ayuda justamente a que mi piel grasa ya vaya volviéndose un poquito más neutra. neutra. Y además, por ejemplo, la lavanda y la naranja también revitalizan. La naranja también tiene vitamina C, la lavanda tiene vitamina E, entonces no solo me ayuda a limpiar esta piel, a volverla más neutra, sino que también me ayuda, por ejemplo, a estas arruguitas que nos aparecen con la vitamina E, la vitamina C que tiene la naranja, mm. para las manchas, manchas que nos aparecen en la cara, entonces... Eh, vamos a tratar de ir es eh, como entregando la mayor información porque cada una de estos aceites como que tiene muchos beneficios, ¿ya? Así que igual lo vamos a tratar de enfocar un poco al tipo de piel, pero a la vez entrega muchos otros beneficios también. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a una piel más grasa, ahí nos vamos netamente a... Estábamos hablando de la piel seca, perdón. Peel, a, la, a la piel más grasa nos vamos justamente a estos elementos mucho más cítricos, ¿ya? Nos vamos a un cedro, a un ciprés, a una hierba de limón, cada vez más cítricos, nos ayudan a la piel grasa. Y a esta piel neutra, entre medio, entre la piel grasa, esta piel mixta, volvemos a tener a nuestra lavanda y volvemos a tener a nuestro hilanilán que tienen unos aromas dulces exquisitos. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si yo tengo mi crema base en mi casa y yo la quiero potenciar, puedo tomar un aceite de, de esencial, agregárselo y potenciar esa crema para que me ayude a lo que necesito. Eso en el caso de los aceites esenciales. Ya, mira, aquí hay una pregunta. Por ejemplo, nos, nos pregunta Elizabeth Letelier, ella tiene piel mixta, por ejemplo, y también pregunta con respecto al aceite de almendra. Ya, eh, la piel mixta. Siempre, siempre decimos todos que tenemos piel mixta en realidad, ya, que como esta cosa que aquí me queda grasa, pero no es tan grasa, pero seca que nunca mix. tengo. Ya, Sie siempre estamos como eh, en ese juego. Entonces, para lo los pH mucho más neutros, como hablábamos, justamente están estos elementos: tenemos la lavanda, tenemos el hilalinán, tenemos todos estos que son mucho más neutros y que, pueden y que son los que se utilizan para casi todos los elementos cosméticos, porque son más neutros, uh -huh. ya, una bergamota, sí. una verbena, ya, también nos ayuda porque son elementos más neutros, entonces nos ayuda a mantener ese pH en la piel, uh -huh. también. Había otra pregunta, sí, sobre de la el psoriasis. aceite de almendras, y después ya te hago la pregunta de la psoriasis. Uh -huh. Porque ahí Elizabeth, gracias, nos estás ahí escribiendo y bien, escuchando, bien, está escuchando bien. y está tirando preguntas, y genial, y tenemos más las, las que nos han llegado. De de aceite? Al... Ah, sí, ¿sí dale. vamos. ¿sí, dale, ahí vamos a potenciar. Genial. <risa> Mira, el aceite de almendra es como el comodina. <risa> es como el <risa> canal. Es el que sí, se es como el básico. Vos. Es sí. como la base para cualquier cosa, ya que es full hidratante. Entonces, es un canalizador hidratada. muy importante para los aceites esenciales. Exacto. Siempre para los aceites esenciales, claro, es el que eh, tú lo puedes mezclar con eso y lo puedes aplicar directamente a tu piel, si no, no se podría directamente. Pero, por ejemplo, acá nosotros vendemos un formato de, de, que es el aceite así eh, puro, sin ninguna otra cosa más, y lo ocupamos harto para lo que es hidratar, hidratar, regenerar la piel. Pero, full, pero principalmente hidrata Tanto piel como pelo, cabello También las puntas Y una cosa importante que le repito a todos los clientes Es que todos los aceites En su gran mayoría son fotosensibles Entonces de preferencia Aplicarlos en la noche Porque así tenéis como más tiempo de, de poder absorber Todos esos nutrientes que te entrega Es un aceite de fácil absorción No te queda tan graso Ni pesado, es como bien ligero Así que si, si alguien lo quiere ocupar o de repente dice, ah, no sé qué quizás qué aceite ocupar, primero parta con el de almendra porque es el básico y ese no, no le va a generar ninguna contraindicación, excepto que sea alérgico frutos secos y entre eso sea de almendra. Vale. Ojo con eso, porque ya me ha pasado que de repente algunos de mis productos, las cremas, sí. tienen aceite de almendra o tienen algún aceite así de un fruto seco, y claro, la persona es alérgica y le irrita. No piensa que ese tipo de aceite le vaya a hacer, pero sí, a veces pasa. Entonces es importante quizás antes de cualquier cosa probarlo y testárselo aquí en la muñeca, que es una piel muy sensible, pero a 10 minutos, y si no pasa nada, puedes aplicarte directamente el producto. La, la, el aceite de almendra es como el comodín, como dice, el que está en todos los elementos porque es muy bondadoso el aceite de almendras, porque nos sirve tanto para la piel como para el cuero cabelludo, dando, desinflamando, además cicatrizando, hidratando, todos esos elementos tiene el aceite de almendras, entonces es el que se utiliza mayormente en todos los eh, cosméticos. Lo que va haciendo uno además es dependiendo lo que va... Eh, querer generar con el cosmético cómo se va potenciando. Entonces casi siempre la base es el aceite de almendra y uno lo va agregando con otro tipo de aceite, ya sea un aceite de caléndula que te desinflama, que es muy bueno para todo lo que es cicatrizante para los bebés, por ejemplo, para las pieles sensibles, todo lo que es piel sensible, un aceite de caléndula siempre va a ser muy bueno o un aceite de jojoba, ya cuando queremos potenciarlo aún más con vitaminas, para las arrugas, por ejemplo, es súper bueno en la noche utilizar, los aceites también se pueden utilizar como desmaquillantes, cuando son mm. directos, ya, también se pueden utilizar de esa manera, entonces, por ejemplo, el aceite de jojoba aplicado en la noche, también me ayuda mucho para lo que son todas las arrugas, o las cicatrices que me van generando, es un aceite que es un poquito más caro, ya el cocoa es más caro, pero que si tengo la posibilidad de tenerlo y aplicarlo, por ejemplo, algún otro cosmético que yo tenga, lo voy a potenciar siempre. Sí. El de almendra también puede, dar natural, también puede ser utilizado de la misma manera en el pelo, por supuesto, para que hidratar sí. el pelo hacia abajo y además te da, ahora en el verano, ese masaje. efecto para masaje y, y te da ese el efecto masaje. además como de pelo mojado, entonces más que hay súper top en el verano. De hecho nosotros tenemos... No, este pero, pero me refiero así como para masajes corporal. El aceite de almendra es súper ah, fácil sí. de, de poder generar ese masaje. Así que ahora para estas fechas más románticas, ahí si tú quieres generar un, algún masajito. ¿Sabes ¿Cuál de... es el mejor aceite para masajes afrodiciados de pareja? país? Por favor. Por favor, no, no Ay, dos elementos. no, si no, eres no, mucho no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por sí es muy amoroso. Entonces, justamente ahora que nos estamos preparando para, bueno, nosotros nos amamos todos los días, pero celebremos en un día, ya está bien. Y para celebrar en este día, para amarnos y para amarnos entre todos y poder regalonearlo, está el aceite de rosas, que es maravilloso para ese momento, pero el más afrodisíaco que yo he leído y he sabido es el de Ilán Ilán. Entonces, además te sirve para todos los tipos de pieles, así que no habría problema, puedes aplicarlo y tiene un aroma exquisito. Sí. Y te sirve para hacer masajes, te sirve para regalonearte, para experimentar, ahí ya tú vas jugando con tu cuerpo y con el de tu pareja. Sí, qué bueno. Ahí vamos a aprovechar de dar los tips ahí para para buscar el mejor regalo para este día del amor. Y, y... tienes que pensar solo en, en a quién es la persona que le quieres regalar. Ahí va jugando, uh -huh. va jugando, va jugando. Y como ya nos metimos en los aceites, me gustaría Eso. hablar un poquito, eh, ya que estuvimos hablando harto del sur, del aceite de rosa mosqueta. La rosa mosqueta uh -huh. es, bueno, la, como le he dicho, la naturaleza es tan maravillosa que nace en el sur, pero por todos lados. Nace maravillosa sí. porque la naturaleza nos dice esto es lo que necesitas y ahí nace. Y esa es súper poderosa, está en todos lados, y además es muy beneficiosa. La rosa mosqueta, como me comentaba Natalia, y ojo porque son elementos que son fotosintéticos, entonces lo ideal es siempre tener, al mantenerlos, mantenerlos en frasquitos más oscuritos, más de color ámbar qué sé yo. Y ese es un cicatrizante maravilloso, ayuda a también a lo que son las arrugas, ayuda a la piel seca y ayuda mucho a esta piel más manchada. Ah, cuando el mucho sol o cuando he tenido acné o ¿cómo se llama? Están las pestes que también mm. nos dejan como elemento, las marcas, los roces, qué sé yo, cuando tenemos como grietas y cicatrices en nuestra piel, la rosa mosqueta es muy beneficiosa también para ayudarnos en eso. Y, Entonces, y para, para las manchas, por cosas. ejemplo, Karina, por ejemplo, para las manchas que salen por la edad o... En el proceso también de, de cuando estamos embarazadas y eh, empiezan ahí a salir algunas manchitas, o por el sol también, ¿cuál recomiendas tú que puede ser un... Claro, buen... desde el aceite sería como justamente como hablamos del aceite de rosa mosquera. Perfecto. Ahora si nos vamos a los aceites esenciales, ahí ya tenemos, por ejemplo, la menta, tenemos la naranja dulce que nos ayuda a las manchas, como hablábamos delante, como tiene la vitamina C, eh. nos ayuda mucho a las manchitas ya eh, la bergamota también nos va a ayudar a las manchas. Entonces, cuando pensemos en desmanchadores o despigmentadores, que son como las palabras que se utilizan en cosmética, tenemos que ir, irnos guiando hacia allá hacia la vitamina C. Buenísimo. ¿Y cuáles tienen más? Justamente la naranja, el, la menta y cuál más... Ah, el pachulí, mira, había olvidado el tomillo y el pachulí. El pachulí fue pues, súper mal mirado años anteriores y yo lo hago. Y sobre todo en combinación con un aceite de rosas que queda exquisito. Y el pachulí también es súper poderoso, tiene un aroma mucho más terroso, mucho más tierra, pero así de poderoso también nos ayuda harto para las manchas. Entonces una mezcla con un aceite, por ejemplo, de rosa mosqueta, y le agregamos aceites esenciales, ya sea de pachulí y de naranja, nos queda, por ejemplo, para la noche, me lavo mi cara, me echo este aceite y me quedo, para dormir muy, muy bien todas las noches. Y que, naturalmente, además, nos sirve para todas las arruguitas y esas cosas. Buenísimo. Bien, también nos preguntó Elizabeth hace un rato sobre la psoriasis. Me encanta que sea, me encantan las preguntas, porque sí, lo hace mucho más he Ahí para me que anoten y a todos nuestros amigos, cuéntanos un poquito. Mira, vamos, vamos a repetir hartas veces los mismos aceites esenciales, ¿eh? para que vean lo maravillosos que son. Para la psoriasis tenemos... También seguimos con la rosa mosqueta como eh, aceite base. Ahí uh -huh. la rosa mosqueta es maravillosa para la psoriasis. Entonces, nuestro aceite base sería eh, la, la rosa mosqueta. Y ahí le vamos agregando nuevamente: volvemos al hilarilán, volvemos a la lavanda. La lavanda también es muy buena, regeneradora. También el, el matico como hierba uh -huh. es un regenerador, pero es que ese es como el de las abuelitas, así sí. como que siempre yo recuerdo a mi abuelita más linda, el matico ahí también, la porque son regeneradores, el llantén también es un muy buen regenerador, yéndose como para el lado de las hierbitas, entonces todos esos elementos ahí nos preguntan por las la ejemplo. La ruda, la ruda es poderosa, ¿eh? o ahí, la, la ruda es súper poderosa, y la ruda lo que tiene es que es, tiene, es un antiséptico, ¿ya? Entonces, por, no sé si recuerdan cuando eran como pequeños y te salían estas cositas como el ojito, ¿Mm? y la abuelita te ponía, la agüita de ruda, era maravilloso porque como eran muy, muy sabios nuestros ancestros, es por eso, ¿Es porque el suelo, es un, es un antiséptico. Suelo, ¿no? Entonces lo que hace el agua de ruda o la ruda en sí es limpiar, ya cuando estamos enfermitos de la guatita, tomamos agüita de ruda porque me limpia, me hace botar y me desinflama. Eso es lo que hace la ruda. Y para el caso de estas cosas más de piel, más externas, nos limpia. Naturalmente un antiséptico. Mm. Buenísimo. Eso. Bien, entonces, eh, hay algo también que se nos, se nos, nos puedas colaborar, Natalia, con quizás alguna pregunta que, que te hacen allá en la tienda con respecto a este tipo de... de... Aceites Ahí Mira, sí. Más, sí, Yo creo que Podríamos darles como tips De cómo podría ser una rutina de limpieza De rostro eh, um, Con productos orgánicos Por ejemplo, Yo siempre doy como la mía Que a mí me funciona perfecto Pero así como que pudieran dar Algunas como tips Como qué cosas podrían ocupar eh, No sé y yo después dale, dale con la tuya, empecemos con la tuya. Ah, falta el tiro ya. ya. Sí, Por ejemplo, vamos, lo que yo, que yo hago acá, tenemos un jabón de piel. Que hay que agregar posible. que la Natalia tiene la piel súper sensible rosácea. Tengo rosácea, sí, ¿Sí? pero súper controlada. O sea, ahora tengo rojo porque hace calor acá. Pero en general ya no tengo esos granitos como lo tenía antes, ni se me escama la zona de aquí de, de los fómulos como también me pasaba antes, se me espamaba toda esta zona y acá. Entonces lo que generalmente hago es un jaboncito de piel sensible, de avena o de manzanilla que tenemos acá, que es en base a glicerina como limpieza, eh, después ocupo algún tónico facial, algún agua floral, ahora último estaba ocupando el de azar, que me encanta, ese es como medio eh, de la flor del naranjo, que es quesito, así cítrico muy, muy... Muy aromático, aplicándomelo para que la piel me lo absorba. Y luego, eh, dependiendo eh, el horario, por ejemplo, si es en la mañana, me genero, eh, me pongo bloqueador nomás, porque es complicado mi piel. Y en la noche, lo que sí hago, me pongo, eh, hago exactamente lo mismo, sin el bloqueador, en vez del bloqueador, me pongo algún un cuento regenerador de los que también tenemos acá. Y con eso estoy, no necesito más, y de verdad he mantenido mi piel, y he visto la diferencia en comparación de partir gastando, eh, no sé, una receta médica de 40 mil pesos a, no sé, quizás 20, por ahí, menos, inclusive diría yo que me sale todo lo que compro acá, eh, no hay por dónde perderse, de verdad, y por ejemplo el otro día compré el jabón de carbón activado para mi hija, que está... Pu pubertad ahí, con su piel media grasa, ya con hartas, como puntitos ahí, cebo-dejeciditos, y te calen, de verdad. Son Qué tan bueno, naturales, ¿siertos? tan simples, sí, sí se quedó sí. bueno y se fue al tiro acá. Sí, eh, no antes mal. la piel, la piel como queda muy libre, o sea, que de verdad como muy terso. Entonces, es, antes uno se lavaba, y antes se lavara un poco, igual como que tenía esa sensación como grasa de la piel, no, por lo menos yo pude notar esa diferencia en mi salud. Increíble. Sí, de hecho, lo otro que yo, usa, que yo uso, disculpa Karina, es la, el agua rosa. Por ejemplo, a mí, que me, yo, a mí me da alergia a mi propio sudor. Esa era una cuestión muy chista. Sí, yo, yo soy <risa> a mí misma. Entonces, me empieza a picar todo, sobre todo ahora con el calor. A mí me carga el calor y todo. Y el agua rosa ha sí, sido algo que me ha apoyado porque me va manteniendo la piel hidratada y limpia. Entonces, y esa la puedo ir poniendo todo el rato, la, me lavo la cara, la pongo, la dejo con, eh, durante el día, sobre todo cuando estoy ahí en la tienda, porque hay está polución, hay todo polvo y todo mucha gente. Entonces, aumenta también la sensación de calor. Y eso también me ha apoyado bastante y no me genera esta este picazor que me daba con, con el mismo sudor mío. <risa> Hay a una me que me dice, brote. lávate, Lávate, lávate. <risa> y no ha funcionado. Dale, Karina, ahora, ¿qué, qué sí. nos puede hablar? También como, o sea, el primer tips, volvemos a lo que es la, eh, el aire, el sucio, todo lo que llega a mi piel es tóxico, entonces comencemos con la primicia de eh, la limpieza, ¿ya? Yo necesito mi piel limpia para que ella después pueda recibir justamente los beneficios de los otros elementos que pueda estar utilizando. ¿Ya? El agua es vida, lo sabemos, hay que cuidar el agua. Lo primero es la hidratación permanente y después la limpieza y la salud de mi cuerpo. ¿Ya? Entonces lo primero de la limpieza también tiene esta diferencia entre los tipos de piel. Si yo tengo una piel más sensible como la de Natalia o como la de la Joanita, Justamente voy a utilizar cada vez menos elementos, pero elementos que me tengan, que me refresquen, que me cicatricen o que me regeneren mi piel, que sean suaves, que tengan pocos elementos como ingredientes para que yo pueda estar permanentemente limpia. Y ahí tenemos justamente las rosas, tenemos la menta, la menta es un tónico natural maravilloso que a la vez nos refresca. Entonces un tónico de menta me refresca enormemente y es súper rico, y el ciprés también, que también es súper como potente en, en su aroma, también nos sirve mm. mucho para mantenernos como bien limpiecitos, que va como por el lado de los tónicos. Ahora sí, yo tengo una piel un poco más grasa, ya paso como a otros alimentos, ya sean las arcillas, las mm. arcillas, ah, mira, acá les puedo mostrar a aquellos y a aquellas que nos están viendo, tenemos las arcillas que son productos de nuestra naturaleza, ya, mm. que nos sirven justamente para limpiar nuestra piel, ya, yo tomo una, la arcilla te dura mucho, tomo una cucharita de arcilla ya, sí. la, la, ya, la hago en agua de rosas, por ejemplo, la disuelvo un poquito, me la pongo en mi cara, la dejo ahí actuar y después me lavo. Y me queda la piel pero limpia y tersa. Lo mismo me generan, por ejemplo, los jabón de uso diario, que son a base de glicerina, con los, el carbón activado. ¿Ya? El carbón activado también tiene ese mismo concepto de la limpieza de todos los poros. ¿ya? Entonces lo que hace el carbón activado es que justamente abre y limpia la piel grasa de manera de dejarla así pero ya estiradísima sin nada y después puedo aplicar un tónico, una agüita de rosa, un algo que me vaya refrescando. A mí personalmente me encanta por ejemplo utilizar las arcillas que me deja esa sensación en la piel y yo no necesito nada más en mi piel. Pero hay personas que esa sensación, como de antes, mm. no les gusta tanto porque creen que queda la piel seca, que no es así, es solo que no estamos acostumbrados a sentir la piel tan limpia. Sí. Pero al sentir esa como resequedad, entre comillas, ahí puedes utilizar un tónico de rosas, un tónico de menta, ahora si ya quieres irte como más para cicatrizar, un tónico de caléndula y te queda pero, perfecto como limpieza permanente y de uso diario. Las arcillas, la verdad es que se recomienda unas dos tres veces a la semana, pero un jabón activado, con carbón activado lo puedes usar diariamente. Para tu cuerpo, estamos hablando un poquito de la cara, pasemos a todo el cuerpo. Los jabones exfoliantes a, a, a, a base de glicerina nos sirven mucho. ¿Qué elementos exfoliantes tenemos? Tenemos... Ah, mira, ya, ya tenemos a nuestra modeloca mostrándonos algunos jabones, tenemos las esfoliantes de almendras que también nos ayudan bastante, porque ¿qué ocurre con eso? Abrimos nuestros poros al esfoliar y nos permite además limpiar, respirar y tener una piel mucho más saludable. Entonces siempre es muy bueno esfoliar su piel, es como ayudarle a eliminar como esos elementos. Y de ahí vienen harto, por ejemplo, estos jabones esfoliantes, o vienen hartos estos jabones que tienen esto aceites esenciales como es la lavanda para eh, estas pieles que, que son más sensibles o que necesitan como otros principios, que en realidad lo que hacen los aceites esenciales es que este elemento cosmético, ya sea una barra en crema, un desodorante o un jabón, potencia según la necesidad que tiene mi cuerpo. Sí. Eso es lo que ocurre y ahí está la diferencia, por ejemplo, entre uno y otro producto. O en el caso de los champús, los champús que nosotros hacemos, que también son sólidos, eh, también tienen lo mismo, están a base de hierbas o de flores que nos ayudan también a el tipo de piel que tengo. Sí. Así que también, bueno, todos esos productos como nos están hablando ahí están en nuestra, en nuestra tienda. Sí, no hay... <risa> Vamos morando dijo la mosca. Dale, <risa> Estar vamos. en la tienda de Zona Verde, ya sea en la tienda física que está ahí nuestra Natalia, atendiéndolos hoy día, además para guiarlos en lo que necesiten y en la tienda virtual además, y bueno, ahí las chicas les van a indicar cómo. sí Pero hay harto de esos productos que lo más importante, como les comentábamos en un comienzo, tienen esta mirada, este respeto ecológico, esta mirada ética y la mirada justa que también hablábamos la semana pasada, de que eh, lo que vale es justo, ¿ya? Sí. Que también es súper importante muchas veces porque dice producto natural, es muy, muy, muy, muy, muy caro y finalmente no es justo, ¿ya? Pero también, ojo, porque mucha gente cree que por ser productos artesanales y naturales, son a huevo. Y tampoco es así porque detrás hay muchos elementos. Además de todo esto que nosotros le conversamos, que tiene que ver con la naturaleza y con la conciencia, tiene el amor que uno realiza sí, en las miren, cosas y la energía Miren tiene. estos jabones que hizo Karina ahora para el Día del Amor y festejar el amor nuestro y el amor de, de pareja y de la gente. Miren, qué hermoso. con Ese ahí arroz rosa y aromas dulces. Para es el pololeo, lo, las bombas, chiquillos, cuando se vayan a bañar, las tinas, hagan juego, jueguen con las cosas, jueguen con sus sentidos. Están las bombas efervescentes que son justamente para darse los baños de tina. Entonces, si yo me quiero energizar, voy a ocupar aromas energizantes, un limón, una naranja que me energice, una maracuyá, por ejemplo, que me energice. Ahora, si me quiero relajar, voy a lanzar aromas y bombas efervescentes de lavanda para relajarme. O Entonces, las espumas de baño. Las espumas de baño que también estamos haciendo ahora. Y también están estos otros para regalonearnos, ya sea yo misma o yo y mi pareja, que están justamente los de rosa y estos, elementos, estos olores más más de, de pololeo y de regaloneo, más dulcecitos. Sí. Y lo otro que nos pregunta mucho nuestra gente es con respecto a, por ejemplo, si tengo piel, o sea, si tengo, eh, se me cae mucho el pelo, ¿sí? Y tengo cuero eh, más graso, cuero cabelludo más graso, ¿qué tipo de champú eh, apoya eso? Ya, ahí espérate, vamos a empezar, ojo, porque también eh, lo que conversábamos un poco la semana pasada, es que, como yo limpio mi cuerpo. Dale, Nadie. No, es que era Uy, para decir, que a poco tiempo, oh. entonces sí. necesito dar pues una bien. información. Así que lo más corto posible. Es que, que vamos a tener que dejar capítulo 3, Karina, porque Pero como es que nos, sí, todo... nos falta. Nos sí, porque De hecho, pues, puede el próximo ahí a miércoles, Karina, sin Deja. continuar, Deja. Para, Deja. Hacer, no. para, hacer, para seguir con esto, porque si no, en verdad, no, la gente no nos, nos, antes, nos pregunta bastante. Dale, dale, ¿puedes? ¿Puedes lo otro miércoles? Sí, el otro miércoles? miércoles seguimos nomás, sí, le damos, frente sí. de entretenido, lo pasamos súper bien, y si requieren, seguimos nomás. Po. Y nos, te, nos vamos a dejar ahí entonces con la duda, ahí, de lo, de, con nos vamos con el cuero cabelludo. Nos vamos directo la próxima semana ya. entonces con lo que es cabello. ¿Qué? Dale, Natalia. Ya, entonces, un poquito más ya, viendo a finalizar un poco todo el tema de hoy día, les quiero contar que tenemos varias promociones eh, para el Día del Amor, Así que tenemos unas ecobox ideales, ideales de verdad hermosísimas para poder darte ese regaloneo en pareja o si quieras regalonearte a ti misma a alguien que a esa persona especial tenemos distintas eh, opciones van con jaboncito, muestra la muestra la, vamos un segundo, pero antes voy a mostrar primero las rosas. Yeah, esta es una de las eco estas rosas eternas preciosas que tenemos acá, de diferentes colores, y es una rosa natural que está preservada para durar mucho, mucho, mucho tiempo, y es como el concepto de la bella y la bestia, o la rosa al principito. Más yeah. que nada, esta rosa eterna es para mostrar y simbolizar de alguna forma lo que significa el amor eterno. Eh, es una decoración, pero creo que es la mejor manera de... Eh, este día del amor, si quieres regalar una flor, regálala así, reservada, que dure mucho, y que no generemos <ríe> más eh, contaminación, y cortar una flor por cortarla, y después se va a marchar y así la podemos conservar, la tenemos de distintos colores, por ejemplo acá, está esta hermoso, rosada, que verdad. es hermosísima, y también, por ejemplo, acá tengo una azul, tenemos negras, amarillas, Blanca, sí, hay blanca. girasoles también, a los amantes girasol. Distintos, distintos colores, distintas eh, flores, tenemos formato de copa y en cúpula, que está espectacular. Y yo ahora me voy a mover con la camarita y voy a cambiar para que puedan ver una de nuestras eh, Xbox que tenemos, que es esta, que viene con una vela de soya, Está aromatizada, espectacular. Las bombas efervescentes que mostraba Recife Farina, el jaboncito, todo este de rosas principalmente, y con un pétalo de lujo esfoliante azul a tan solo 15 mil pesos. Así es. es un regalo que es para dos. Eso de verdad es como para compartirlo. También tenemos otras opciones que en vez de la velita, va con una espuma de baño. su complementa. Eh, la bomba cervecente y la fundita de baño y los aromas, o sea, de verdad se los encargué. Está exquisito el aroma acá en la tienda, así que cualquier duda, consulta, nos pueden hablar por interno, por Instagram, se meten directamente a la página web o nos pueden venir a visitar. Así que cualquier cosita estamos acá y me voy a mover nuevamente y para que empecemos a cerrar... ¿verdad? ahí sí y también podemos adaptar una tenemos... EcoBox a tu presupuesto, ¡Tato! así que te pueden ir así como tengo importante. tanto. Ayúdame, Ayúdame sí. porque sí. ocurre mucho eso. Y claro, Lo hay es que esto así va. Este es necesario. nuestro formato de entrega: que es una caja sí. 100% reciclable, compostable. Ojo, y que también cartón, la vela nos los... ayuda a hacer masaje, ¿eh? Sí, la velas ya, también. Sí, sí para, ya, lubricarte bien, bien, solo para para y crear un ambiente. También sí. sirve para hacer. Un sí, bien. así que ya estamos a, a bueno ya nos pasamos, así que sí, le damos las Ajá. gracias a todos todos todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos mandaron mensajes. Estamos entonces el próximo miércoles para continuar con esto de la cometiquería natural. Y sobre todo vamos a dar foco al cabello. Miren, ahí yo me cambié el color. <ríe> sobre el cabello, cómo mantenerlo, cómo nutrirlo. Y también con respecto a los tipos de piel, las caspas, etc. Nos podríamos que... ir con las hierbas también. Por eso, oh, con las hierbas. Con las hierbas sí. y vamos ahí. Entonces todos los que tengan dudas, háganos llegar a través de nuestras distintas plataformas, preguntas, dudas, y con eso también las podemos ir incorporando en el programa o conéctate el próximo miércoles a las 4.30 para que nos veas en vivo y en directo y puedas interactuar con nosotras a través del programa Zona Verde junto a Radio Maipo y Win Alerta. Gracias de corazón, nos vemos el próximo miércoles, Karina. Hasta el próximo próximo miércoles. miércoles. Y gracias, Marcelo, y nos vemos el, la otra semana. Chao, oh, chao. Gracias. Radio Maipo Comunitaria y Radio Buena Alerta presentaron Zona Verde. Nos encontraremos en el próximo programa. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de.